A mí me he venido a casa de mi madre, vamos a ver una receta. ¿Cuál es lo que va a hacer, mamá? Torrija. ¿Qué ha echado ahí? Canela en astilla y limón, cáscara de limón. Cáscara de limón. Se infusiona la leche. Se infusiona con leche, ¿no? Ahí, ¿cuánta leche, mamá? ¿Qué ha echado? Medio litro, mamá. Medio litro más o menos. Mi madre que con la cantidad de no. <risa> ¿Y eso cuánto rato lo tiene ahí? Hasta que hierva. ¿Y cuando el arranque quiere lo paga? Sí. Vale. Este pan que has comprado, que es especial para torrijas, ¿no? Sí. ¿Se puede hacer con pan normal? Sí, pero está más bueno con este. ¿Y si lo hacemos con pan normal, qué tiene que tener? ¿De un día para otro sí, o... de un día para otro. Vale, vale. Bueno, pues te la ha comprado en el supermercado día. Vamos a sí, cuatro bueno. torrejitas, ya están preparadas en el plato. Y según me comenta mi madre, cuando ya la leche haya hervido, se echa la leche por lo alto. ¿Y después qué, qué vamos a hacer? Pasarlas por huevo. Después se pasan por huevo. ¿Y después? Se fríen. Se fríen el aceite, ¿no? De oliva? ¿Y es fuerte el aceite o suavecito o ¿Cómo? como? Bueno, eso ya lo veremos después. Esas son las huevas que vamos a usar, ¿no? ¿Me ¿Has dicho que después de freírla, que las echas tú? ¿El leche? No, eso ahora... Ah, miel. ¿Miel y azúcar? No, miel derretida. A miel de tú me has dicho que... Se pueden hacer con canela y azúcar pasada después de fritas, pero a mí me gusta personalmente más comer. Ah, vale. Bueno, sigue batiendo los huevos. Ya hemos puesto la miel a derretir, ¿no? Ahí hay un momento, ya vamos a apagar la pizza. Cuando iba a empezar, a subir para arriba. ahora... Sí, entre es el pan. da la vuelta ¿no? y, y le la, ¿oh, la hecha la leche es muy cortada, la cocinera no quiere hablar para aplastar para qué tal es eso, o algo o qué? ah, para el chuve para todos lados. ahí sí, vuelta y vuelta, vueltecito, ¿no? Tiene que estar doradita. Tiene que estar doradita. Ahora después vemos el resultado final. esto porque a ti te gusta comiendo, ¿no? Pero sí. se puede echar lo que has dicho, ¿no? Así cuando pasarla sale. Pasarla por canela y azúcar. Pero pasarla ahora es por obrera? No. La pasas, ¿no? No pasa, ¿no? Muy bien. Han quedado de lujo. Qué queda bonita. ¿no?